Creemos que esta es una de las declaraciones más relevantes de las últimas horas que da mucho temor al hablar de ella, pero es algo que... Lo que lo ha emitido desde la Federación el Viceconsejero de Seguridad para Rusia ha dicho recientemente mucha atención amigos de noticias de última hora entre líneas, escuchen lo que ha dicho el funcionario Slavo en una entrevista que le ha realizado hace pocas horas un medio eh, local, ha dicho que si Occidente sigue armando a Ucrania llevarán al mundo a un apocalipsis en palabras textuales Medvedev ha dicho que nuestros enemigos hace precisamente eso armar a Ucrania sin comprender que sus objetivos conducen a un fiasco total, al fracaso, ya que todos pierdan. Y ojo a lo que dice Medvedev, habrá que olvidarse de la vida anterior durante siglos hasta que los humeantes escombros dejen de emitir radiación, por si las dudas quedaban de que estemos en un entorno de guerra fría o textualmente en un entorno de pre-nuclear. Ojo a este otro dato que ha dejado Medvedev, dice que si realmente se pone en cuestión la existencia de Rusia, indudablemente esto no se va a resolver en Ucrania sino con el asunto de la ulterior existencia de la civilización dice Medvedev no necesitamos un mundo sin Rusia no estamos solos en ese afán los países occidentales solamente integran el 15% del planeta somos muchos más, es las fuertes declaraciones que ha emitido el viceconsejero de seguridad para Rusia el expresidente del 2000 al 2012 Dmitry Medvedev, en los medios locales allí en Rusia, palabras que ha emitido, qué opinan ustedes, por favor no dejan sus comentarios